Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar la cavidad pericárdica. ¿Por qué? Bueno, porque es aquella cavidad que va a contener al corazón. ¿Y dónde la vamos a situar? Bien, pues para ello os he puesto aquí esta imagen. Eh, la, eh, lo que es la cavidad pericárdica la vamos a situar en la... Eh, Cavidad torácica. Y dentro de la cavidad torácica eh, se ubicará en lo que denominamos mediastino medio. Este mediastino medio eh, va a estar ubicado entre, fijaros, los dos pulmones, ¿vale? estará por detrás del esternón, ¿vale? apoyado en el músculo diafragmático, ¿vale? y se encontrará por delante, en este caso no lo vemos, por delante de las vértebras dorsales, de la columna vertebral. Bien, para eh, poder estudiar la estructura del, del, de la cavidad pericárdica eh, bueno, vamos a utilizar bueno, pues un esquema, un dibujo que voy a realizar y para ello lo primero que tenemos que conocer son las eh, partes de la pared del corazón. Entonces, bueno, pues salimos de aquí y nos vamos ya aquí y vamos a dibujar, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es dibujar un corazón ¿vale? y con un trazado grueso. Fijaros, perfecto, mejor no me puede salir. Bien, pues ahora vamos a empezar a dibujar. Eh, vamos a dibujar la primera capa del corazón, que la voy a dibujar aquí. Fijaros, es esta de aquí. La estoy dibujando de color azul. Es la capa interna, ¿eh? está compuesta por tejido conectivo, ¿de acuerdo? Y como veis, pues tapiza toda la superficie interna del corazón, ¿vale? Está eh, formada por un endotelio palano simple. Pero voy a poneros aquí, marcamos aquí, que esto es el eh, endocardio. Luego nos vamos a encontrar también, pongo aquí interna, luego tenemos una capa un poco más externa por encima del endocardio, que es esta roja, y que es lo que denominaremos miocardio. Es la capa media de la pared del corazón, ¿vale? Y está compuesta por tejido muscular cardíaco, ¿vale? Que estará controlado a través del sistema nervioso vegetativo. Y nos vamos a encontrar también con otra capa más externa, que voy a dibujar aquí de color eh, verde, que es el epicardio. Perfecto. Fijaros, aquí está, le ponemos ahora el nombre. este es el epicardio. Que es la parte, la capa externa de la pared del corazón. Bien. Bueno, pues fijaros ahora porque ahora entramos en la parte más un poco más liosa del, de la cavidad pericárdica. ¿Vale? Bien, entonces voy a poner aquí bien tenemos que la cavidad pericárdica va a poseer dos hojas Tiene, tenemos una hoja interna y una hoja externa la hoja interna se va a llamar visceral es visceral porque está en contacto con el órgano vale y la externa es lo que denominamos parietal. Bien, pues aclarado esto, nos vamos a la pared del corazón. ¿Vale? Entonces, al epicardio ¿vale? también se le va a denominar pericardio visceral. Eh, seroso. Este pericardio visceral seroso, por tanto, va a formar parte de lo que es la, una de las hojas de la cavidad eh, pericárdica, la interna. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que en la base del corazón, en la base del corazón, esta, eh, esta hoja visceral serosa se refleja. ¿Vale? Aquí se va a reflejar y se va a convertir ¿vale? en la hoja parietal del, del pericardio. Y lo estoy dibujando, por eso lo estoy dibujando, del mismo color, de color verde. Entonces, bueno, vamos a ponerla aquí. Esta, por tanto... Será, es la, bueno, pertenece a la hoja parietal, la externa, y es lo que vamos a denominar el pericardio parietal seroso. ¿sí? Bien. Externamente a esta hoja que acabamos de dibujar, nos vamos a encontrar ¿vale? otra capa, a ver si me sale aquí con esto. Nos vamos a encontrar otra capa, ¿vale? Una capa externa que estoy dibujando aquí de color amarillo. Que espero que se vea bien. Y que va a rodear a todo el pericardio parietal, ¿vale? Es el oso. Vale, pues, ¿cómo vamos a llamar a, a esta capa más externa? Bien, pues, esta capa más externa es lo que le vamos a denominar nosotros pericardio fibroso. Lo ponemos aquí, pericardio... Pericardio fibroso. Por tanto, tanto el pericardio parietal seroso como el este pericardio fibroso ¿Eh? me van a formar lo que se conoce como saco pericárdico. ¿Vale? Y ya solo me queda por eh, comentaros que aquí dentro... Lo que tenemos nosotros, que será la cavidad pericárdica. Y esta cavidad pericárdica va a estar compuesta, está llena de líquido. Un líquido que nos va a favorecer el desplazamiento del corazón eh, a medida que se va contrayendo y dilatando. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo en el que hemos explicado la estructura de la cavidad pericárdica. Te animo a compartir tus dudas bien en clase o en el foro del aula virtual. Hasta el siguiente vídeo, chicos.